Hola, hola, hola, hola, bienvenidos a toda la gente que se está conectando a esta transmisión. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo Gaby a estas horas de la tarde? Bienvenida a Xochitl, Ana Belén, también bienvenida Sochi bienvenida a Luigi Mal, también bienvenido a Tom's 7365, bienvenido, Prime 8000, saludos mi, mi hermano, ¿cómo estás? Ángel Aldair, hola Uxlac, hola mi hermano. Gracias a Rubí también que me dice, hola, ¿cómo estás Rubí? Bienvenida, Seya, Rodo Casanova también, a uh, Mirna Ruega, ¿qué onda Mirna Ruega? Sí es Mirna, Mirna, ¿cómo estás Mirna? ¿Cómo estás? Gracias Adriana Vázquez gracias por esa manita, gracias a toda la gente por su apoyo en la transmisión de YouNow, en la transmisión de TikTok también, ¿qué pasó? ¿Cómo estás Salomón? Y también en la transmisión de Instagram. Lu, ¿cómo estás? Lu, te mando un abrazote hasta Argentina. ¿Cómo te encuentras? Francisco, buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás? Brujita Jezebel, bienvenida, Brujita. ¿Cómo están? Omar Ramírez dice, hola, un youtuber are, are, arequipeño. Un saludo también a Oscar RM. Gracias a toda la gente que se está uniendo a la transmisión. Jaime Vélez, desde Colombia. Un abrazo a toda la gente de Colombia. Felices fiestas, gracias, me había perdido por un buen tiempo, pero un gusto verte de nuevo, dice Suri Sadaí. Suri, bienvenida, pues aquí estamos, Suri, transmitiendo en las tardes y transmitiendo también en las noches. En las tardes, eh, estas transmisiones de, de la tarde son para hablar de, de temas, igual de temas de interés, de misterio, de enigmas, paranormales, de terror, ufológicos, criptozoológicos, eh, espirituales y demás, pero con eh, la ayuda de libros, porque como les he comentado, para la gente que esté entrando a estas transmisiones de la tarde, pues tengo muchísimos libros, o sea, sí, la verdad, sí, tengo muchísimos, y pues se me hizo un hábito coleccionar libros que hablen sobre temas diversos, paranormales, de misterio ufológicos y demás, entonces no tengo mucho tiempo de leerlos, todo el día estoy creando contenido o haciendo, haciendo cosas para, para las redes sociales. La verdad es todo lo que hago durante todo el día y no tengo mucho tiempo de leer mis libros. Entonces estas transmisiones de la tarde las aprovecho para leerlos junto con ustedes y platicarlos a la vez. Así que la dinámica, como algunos ya sabrán, es de que les presento tres libros y ustedes me dicen qué libro les gusta. Cuál quieren que leamos y también me dicen el número de página que leamos y así nos vamos platicando en una tardecita en lo que ustedes están comiendo, en lo que están trabajando, en lo que están descansando, etcétera, para convivir un poco más. Matías, saludos. Oxla Castro, te sigo desde los 10 años. Me encantan tus videos, cómo desmientes y qué opinas sobre los Estados Unidos, lo que hará una declaración fuerte, 24 teólogos y están estudiando el espacio, alguna información, si es real o falso. No no sé mi hermano, creo que desde ayer me estaban diciendo precisamente Algo sobre los UFOs y sobre la teología y, y quizás es lo mismo que tú estés preguntándome Pero la verdad no sé de dónde está saliendo esa información No he visto información al, re, al respecto Carlos Armijo, saludos eh, Pinche Monse, <ríe> ¿por qué no te pones otra, otro nombre Monse? Me, me cuesta el trabajo decirte pinche Monse, o sea, no no sé, siento feo, siento golpeado, no quiero decirte así Antes que nada, que pases feliz año nuevo, este 2022 esté lleno de mucho éxito, saludos, prosperidad, sobre todo mucha vida Gracias Mari, qué linda, qué bella, gracias por eh, desearme tan buenos deseos, ojalá todos esos se cumplan, claro que sí Blaco Q, eh, dice, tú has visto el Kiss Hueva? Buena banda aquí, el eh, youtuber Are, arequipeño, Danfa, Danfa, los saludos desde Oxlack, aquí vamos, porque este es el del style, dice Monse. Bueno, te voy a tratar de decir Monse siempre. Y saludos a Edgar Márquez allá en TikTok, bienvenido. Y también a la gente de FAKEFISH que está mirando la transmisión allá, o FAKEFISH allá en YouNow. Gracias Adriana Vázquez a Fake Fish, a, a Mirna Ruesga y también a la gente que se está uniendo en Instagram. Pues parece que estamos todos completos, bienvenidos. Buenas tardes, hoy tenemos tres libros diferentes para que escojamos alguno y podamos comenzar a, a hablar sobre lo que dicen estos libros. Es interesante, a mí me gusta mucho cuando trabajo, o me gustaba de pronto cuando tenía oportunidad, mientras trabajaba en algo que no fuera mental, eh, ponía audiolibros, eso me ayudaba mucho para, para estar escuchando algo interesante, algo importante, mientras hacía algunas cosas y ya iba aprendiendo. O también lo que suelo hacer todavía es que estoy trabajando en la computadora, estoy editando, subiendo o eh, programando contenido para redes sociales y mientras tanto pongo algunas, algunos podcasts, pero podcasts de personas que cuentan su, su, su vida, ¿no? su experiencia de éxito y demás. Y me gusta porque, pues, eh, conozco muchas personas que se encuentran en diferentes posiciones y se encuentran con diferentes obstáculos en la vida. Y cada uno sufre, vive, triunfa de maneras diferentes. Y me gusta escuchar esas historias. Así que, pues, espero que estas pláticas que tengamos con los libros y que hablemos de temas, pues, alguno de ustedes, mientras lo esté aprovechando, que le sirva de algo, alguna algún tema para alguna conversación para mañana que es eh, año nuevo en la cena de navidad de la cena de año nuevo pueden estar platicando cosas interesantes que aprendieron el día de hoy, tus transmisiones son los audiolibros, dice Lucaro, gracias mis audi audiolibros, gracias Lucaro también, y también a Fakefish, hola, ¿cómo estás? bien, Fakefish bienvenido, bienvenida a Fakefish gracias por estar acá dice Sa Salomón Ramos ponme de moderador Oxlack. No sé cómo poner moderador ahí en, en, en TikTok, pero no hace falta, fíjate que no hay muchos trolls que estén aquí molestando. Entonces no creo que haga mucha falta que haya moderadores en TikTok. Cuando haya mucha más gente, por eso estamos haciendo también las transmisiones, para que de pronto comiencen a llegar más personas nuevas y, y cuando haya más gente sí vamos a necesitar moderadores. Osla consigue el libro de Eterna Agonía de las Momias de la Biblioteca, El Gato Negro, está buenísimo. Eterna Agonía de las Momias de la Biblioteca. Yo, pero yo creo que esa es un, una novela, ¿no? Ya había comentado que a mí no me gustan las novelas, no me llaman mucho la atención. Eh, aprendo más de otro tipo de libros que de las novelas. Las novelas me parece que funcionan, que sirven para cuando comienzan a, a leer porque se enganchan con una novela y en las novelas pueden encontrar cosas positivas para que aprendan, pero pues eso yo ya, ya, ya me brinqué, ya no leo novelas, nunca me han llamado la atención, y, le, y leo más libros científicos o históricos, que es lo que más me gusta, y le aprendo más, no, ya directamente sobre los hechos en lugar de, de algo en una novela pero pues cuando escucho los podcasts de gente que ha triunfado, que ha superado obstáculos y demás, pues me parece que, que estoy haciendo esa parte de, de, de escuchar algo, ¿no? que me pueda dejar algún algo positivo a la vida, como sus experiencias. Oxlack, eres el mejor, no te he dejado de seguir tu canal desde el 2014, cuando hablaste de la supuesta bruja de Durango, desde entonces te convertiste en mi youtuber favorito. ¡Qué buena onda! Soy King Varela. Qué buena, ¡Qué bonitas palabras, oye! Me emociona, me motiva mucho a, a seguir adelante. Me, me gustó mucho esas palabras que dijiste. Vamos a iniciar con eso. Me sentí mucho mejor. Gracias por, por desearme tan cosas tan positivas y por decirme palabras tan bonitas. Hola, Usna. un abrazo fuerte. Tengo un común contigo que me gustan las antigüedades. Dice Dark Liz 15. Me encantan las antigüedades, mucho, mucho. La verdad que yo creo que yo viví en una época antigua porque me encantan, yo creo que todos los objetos que se hacían en el, en el pasado, se hacían con amor, se hacían con estilo, se hacían con calidad, con durabilidad, los, los objetos antiguos son, son bellísimos, me encantan. Ahora tenemos mucho más desechable, ¿no? Ya habíamos hablado mucho de eso, de lo desechable. Digo, hoy no es el día de hablar de cosas desechables, pero tengo este libro... De Sigmund Bauman, La vida de consumo, en donde nos habla precisamente de la vida, de cómo la consumimos y cómo la desechamos constantemente. Y tengo otro de Sigmund Bauman, Sobre el amor líquido, y habla sobre lo mismo. La idea de Bauman es precisamente hablar sobre cómo la sociedad consume, eh, come y desecha las cosas así, no es como antes. Antes lo, nos lo apropiábamos lo disfrutábamos, lo teníamos para siempre, por eso nuestros papás o nuestros abuelos eh, eran matrimonios y por eso crecimos en familia, pero estas nuevas generaciones ya no va a ser así, ¿eh? esas nuevas generaciones ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos y por lo tanto pues la única familia que forman es como la del, la del, eh, ¿cómo se llama? que cuando vives con alguien, y vives además con tu perro, ¿no? Eso es la única familia que se está formando ahora entre todas las nuevas generaciones. ¿O a poco la pinche Monse? Así se llama, ¿eh? Así se llama Monse. La pinche Monse, ¿a poco quieres tener hijos, pinche Monse? ¿Quieres tener y formar una familia? Dinos tu experiencia, pinche Monse. ¿Cómo, cómo quisieras eh, tener tu vida? Ahorita que la pinche Monse nos diga. Si le gustaría tener hijos o tener una familia, o, o vive con su roomie y le gustan los perritos y esa es la única familia. Dice pinche Monse que no, que ella le gusta pistear. Dice: No, a mí solamente me gusta pistear y jugar con los vatos. Mi vida es toda una aventura de locura, sin hijos. Vivir la vida como venga. Soy la que, soy la manda más. O oh, miren todo lo que escribió la pinche Monse. No, pues es lo que les digo: o sea, la gente ya no quiere tener hijos ni nada. Por eso las antigüedades me gustan mucho, porque esas sí duraban para siempre. Tiempos líquidos de Sigmund Bauman, dice Dafne Villegas Galván. Eh, Hola, Oxlack, un abrazo. Fuerte, tengo un común contigo que me... Ah, pues sí, eso es cierto, ya. Y por toda la energía que contraen las antigüedades, nunca has tenido algo de seriedad, me refiero a lo paranormal. Un saludo, gracias. Yo apenas soy nuevo contigo, pero ya te conocía. José Abad, pues bienvenido, mi hermano, qué bueno que estás en estas transmisiones, qué bueno que sean gente nueva. Coyote Cósmico, buenas ma buenas madrugador. Pues recuerden que hacemos dos transmisiones, una en la tarde y una en la noche. Y acá tenemos a Chachareando, estoy en Insta y no te escucho, será mi ser o, o tu transmisión. Yo creo que tu celular, ¿no? ¿Tienes alete entre tus figuras? Sí, claro, tengo IT e. entre mis figuras. Yo creo que es tu celular porque nadie más me ha dicho. Se escucha un poco atenuado. ¿Estará muy lejos el micrófono o algo así? Porque hablo fuerte, ¿eh? Ya si era <risas> chachareando en la ciudad, dice... Si sí era, dice Lupita y... Lupita, gracias por, por mandarnos ese saludito. Ya no sé si se hace... Eh, Lupita, o eres, eres el chachadero, pero les mando un abrazo a, a los dos. Eh, un un súper abrazota a los dos. Qué bueno, qué, qué buenas personas son. La verdad, me, me llevo muy bien con ellos. Y Francis López, madrugamos Oxlack, se escucha cortadora. No, Oxlack, la otra vez vi que te asemejaban a jl de mundo desconocido y pues la verdad me molestó ya que tú apoyas la realidad de las cosas mientras él inventa chorradas pues fíjate que jl tiene temas interesantes de, de conspiraciones y temas interesantes históricos pero sí también maneja temas que, que son falsos no entonces si es una mezcla jl de de estos temas en los que también ha hablado de cosas que son falsas, y pues no. Bueno, vamos a presentarles los tres libros que tenemos para esta tarde, eh, para ver cuál quieren que hablemos. Ya saben que la forma de votación para el libro que escojamos es uno, dos y tres. Les voy a presentar tres libros. En el número uno tenemos... a este ya lo había presentado, pero no lo hemos leído, ¿eh? la historia de la muerte creencias y rituales funerarios este es el número uno la historia de la muerte creencias y rituales funerarios número uno número dos los fenómenos humanos más fantásticos del mundo en este libro se hablan sobre personas o, so, o sobre fenómenos que le han llamado en la antigüedad fenómenos que han sido presentados en circos en teatros que son personas deformes que son personas que tienen una particularidad, que son personas especiales y que han sido ma manejadas o manipuladas como si fueran eh, fenómenos de circo. Este libro habla de esos fenómenos de circo, número dos. Y el número tres es mi libro favorito, es el primer libro que yo tuve desde niño y con el cual pues me enamoré aún más de los fenómenos paranormales que se llama Inverosímil. Este libro trae infinidad de historias, de fenómenos inexplicables. Me encanta porque trae muchas historias cortas y, y muy auténticas. Lucía Carolina nos mandó 100 pesotes argentinos. Gracias, Lucía Carolina. Dice, hola, Ox, por muchas transmisiones más y un año nuevo que te traiga todo el éxito que te mereces. Ah, pues es Lu, chulada, chulada de Lu, caro, que nos manda 100 pesotes argentinos. Qué buena onda, oye, me, me levantas el ánimo. Gracias, Lu, por... Por tan buena onda que eres, por tan buena amiga, gracias. Gracias por ser tan bella. Gracias a toda la gente que me apoya en todas las redes sociales. Gente de Facebook, apóyeme con las estrellitas. Denle clic ahí en las estrellitas, porfa. Denle clic, clic, clic, clic a las estrellitas. Compartan, compartan, compartan, compartan, compartan. Y denle clic a las estrellitas en Facebook. Gente de YouNow, los regalitos, los likes. Gracias. En TikTok también. Y creo que en Instagram se puede dar algo. Écheme la mano ahí para ver si se puede, porque creo que tengo activada una, una opción de que se puede dar algo, como regalitos, likes o algo así, pero creo que nunca he visto que lo hagan. Así que écheme la mano para ver si funciona. Gracias a Frank Robledo. Entonces, ¿cuál quieren? El uno es la de la muerte. El número dos es de fenómenos de personas, fenómenos de circo. Y el número tres es inverosímil, los fenómenos inexplicables. ¿Cuál quieren? Vamos el 1 y el 3, el 1 y el 3, el 2 y el 3, el 3. ¿Cuál más? cuál más ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? El 3, el 2 y el 3. El 3, uh, va ganando. El 1 ya lo damos por descontinuado porque no, no pujan por el 1. El 2 todavía sigue en batalla, pero está ganando el 3. El 3 también está allá en Instagram, en Twitter, en TikTok y en, TikTok, en YouNow digo el 3. El 3 pues ganó el 3. Ok, son muy rápidos ustedes para escoger. Me voy a hacer un café, un café, un café rapidísimo y regreso. No me tardo nada. Vamos a ver: Inverosímil. Historias interesantísimas que trae este libro. Mi libro favorito en la historia del mundo. El segundo libro favorito es El mundo y, y sus demonios de Carl Sagan. El número uno es este: Inverosímil. Voy por mi café. No me tardo nada. Un segundo. Ok, estamos de regreso Vamos a hacernos el cafecito porque hace frío. ¿Dónde viven ustedes hace frío o hace calor? ¿Cómo está el clima? Aquí, como siempre, pues frío. De hecho, está, estoy pensando... Bueno, ya tengo mi proyecto desde hace un año. De hacer, pues... Una nueva casa. Entonces, pues, eh, afortunadamente... Eh, en un año, lo que pude hacer para la nueva casa es eh, hacer los cimientos y, y las columnas y las paredes. Me falta techo para mi, para mi nueva casa, me falta un techo, pero creo que la quiero hacer de dos pisos, entonces, pues todavía le falta, a lo mejor este año, eh, sí, sí voy a poder echarle el, el techo y después hacer el segundo piso, esperemos que todo salga bien y si es así pues tendré un lugar más calientito en donde poder hacer mis cosas porque la verdad aquí me congelo todo el tiempo está muy oscuro está muy frío y como es mi área de trabajo pues no está tan padre trabajar en un lugar así frío y oscuro eh, como que sale más la creatividad cuando haces tu trabajo con luz con luz natural eh, y mucho mejor si está con una ventana grande o con un jardín o algo así es, es mucho mejor trabajar para la gente que trabaja con la mente yo trabajo con la mente soy soy creativo entonces para para poder uno ser mejor creativo y hacer el trabajo bien pues necesita espacios relajantes y esta cueva que tengo pues la verdad no me ayuda para nada, ¿eh? Para nada. Fría, fría y oscura, oscura. No, no está, no está chido. Por eso le estoy echando ganas a hacer mi casa. Dice Luis Fernando que ahí se muere de calor. ¿En, dónde, en, ¿En serio? Bueno, a mí tampoco no me gusta tanto el calor. Sí desearía calientito. Lo que voy a hacer es comprarme un aparato de esos que... que dan calor porque no puedo estar todo, toda, la, toda la vida estando tapado, tapado, tapado, y con bufandas y tomando café o té caliente, porque si no, no se me va el frío y me, me, me da alergia a la humedad, me da alergia al frío. Hace un calor tremendo por acá, pleno verano. ¿En, en Argentina, Lucía? En Argentina hace mucho calor. Muy bien, creo que ya quedó el café. Medio malón, ¿eh? Medio malón, no me quedó bueno. A ver, no sé si era más azúcar o, o más café. Pero bueno, el sol de las 7.30 de la mañana. Mejor Cancún, dice Kip. Saludos, cómprate un calentón, Oxlack. Eso, es Zúñiga, para ti. Voy a comprar un calentón. Yo creo que sí. Saludos desde Tepoztlán, Morelos. En Tepoztlán dicen que se aparecen los ovnis. Eh, en Tepoztlán, yo creo que la, este año, bueno, 2022, voy a ir a Tepoztlán. Ya me hace falta ir, es uno de los lugares que tenía planeados ir y no fui. Así que este año, 2022, sí me voy a dar una vuelta en Tepoztlán. Pues en mi casa es en la montaña y dentro de la casa hace más frío que afuera. Exactamente, Estefanín, me pasa igualito. Me pasa igualito que a ti. Eh, en mi casa adentro hace mucho frío y afuera está, está el calorcito. No tan caliente, pero hay calorcito. Pero aquí en mi cuarto, en mi casa, está muy fría, muy fría. Porque la tapa un cerro. Y además hay una casa que tiene unos árboles bien grandes. Y esos árboles también tapan todo. Y entonces a mi casa le da la, la sombra. Y por eso la casa que estoy construyendo, la estoy construyendo en un tercer y cuarto piso. Para poder superar la altura de esa otra casa y de esos árboles, y entonces quedar exactamente hasta arriba de todas las casas, en donde me va a dar el sol desde todos los ángulos. <risa> ya está todo planeado, ya están las bases, ya está todo. Hola Oxlack, saludos desde Cuernavaca, Morelos, el lugar de la eterna primavera. Mayra Rosales, pues vamos a iniciar con el libro de Inverosímil. Mónica dice, ¿sabes Oxlack? Te admiro, respeto mucho tu trabajo, tengo muchos años siguiéndote, eres una gran persona, te deseo salud y todo el éxito del universo, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. ¡Qué buena onda Mónica! ¡Qué bonitos comentarios! <ríe> si no hay super chat, si no hay likes, si no hay compartidas, si no hay regalos, si no hay eh, donaciones, si no hay estrellitas, al menos déjenme un comentario bonito así como lo que los que me están dejando y eso me hace sentir mucho mejor. Vamos a empezar con el libro. ¿Qué página quieren? ¿Qué página quieren del libro? Allá gente en Instagram, gente en TikTok, gente en YouNow, en Facebook, en YouTube, en Facebook. Dice, sí, profe Ox, ya vine a mi clase, dice Elena. Ya vine a la clase. Oye, Elena, ¿tú estás dando consulta? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo a estas horas? ¿Qué número quieren? Del 1 al... Vamos a ver. Del 1 al 300... 300 al 300... De uno, del 1 al 300, ¿qué número quieren? Escojan un número. Aquí en Morelia está haciendo mucho frío. Dicen ahí en TikTok. El 120 al 58. Vamos al 58. Al número 58. Ah, no. Gaby West nos mandó un super chat. Y dice el número 100. Pues entonces vamos a darle caso a Gaby. Por mandarnos un super chat a Gaby, la página número 100. De qué, ¿De qué creen que tratará? La página 100. Ok, vamos a ver. Página 100. Página 100. Página 100. Ok, ¿saben esto? ¿Se ¿Han escuchado las historias de los helicópteros negros? Estas son historias de la ufología. Para la gente que conoce el tema OVNI recordará que una época como que eh, principios de los noventas se hablaba sobre los extraños helicópteros negros. Se dice que cuando los helicópteros negros aparecían, los, el ganado quedaba mutilado. Entonces que se pensaba que los helicópteros negros traían a una especie de hombres de negro y que estos hombres de negro podrían ser extraterrestres. Vamos a leer entonces esto que dice preferencia por las orejas. En enero de 1977, de Jasper County News de Mississippi, informó que algo había estado devorando las orejas de varios cerdos vivos. A una de las víctimas, propiedad de Joseph Dixon, de la comunidad nazarena, se le habían cortado tan limpiamente que el trabajo podía muy bien haber sido con tijeras. A la noche siguiente, otro cerdo fue atacado en un corral y un tercero a la otra. La tercera noche, Dixon vio un animal en el corral. Según dijo, era mayor que el pastor alemán, más grande y podía saltar más alto que cualquier perro del mundo. Una semana más tarde, un vecino, Calvin Martin, se encontró con las orejas de sus marranas que habían sido arrancadas de cuajo. Eso fue el 19 de enero de 1977. Imagínense, desde enero de 1977 ya se hablaba de una criatura extraña que pues mordía, comía ganado y que era similar a lo que después en los años 90 se hablara sobre el chupacabras. Esto que estamos eh, leyendo son como antecedentes de lo que pudo haber sido el chupacabras. ¿Seguiré leyendo? Son historias cortitas porque todos son datos como de periódicos. Otra cosa. Ya sean humanos u otra cosa, castraron a ese animal y no fue ni una vaca, ni un caballo, ni un depredador lo que dejó esas huellas, aseguró el policía que investigó el caso, quien aclaró estar hecho un lío. La víctima era un toro de 11 meses, encontrado muerto y despojado de los órganos sexuales, y el recto le cortaron el recto. O sea, el, el recto ya está cortado. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo, cómo el recto? El recto ya está cortado. ¿Cómo, le, cómo que le cortaron el recto? El, el recto y el rabo son diferentes. A este animal le cortaron los testículos, el, el, el pene y el recto. Casualmente su propietario era el mismo ranchero de Dulce, Nuevo México, que había denunciado la mutilación de una vaca dos años antes. Según informaba en Albuquerque Journal, los, las huellas eran semejantes a las encontradas en el rancho en 1976. Diversas personas en la zona dijeron haber observado extrañas luces en el cielo a la hora en que se supuso que había ocurrido el hecho. Y el funcionario del departamento de caza y pesca dijo haber visto una, una gran luz anaranjada en la oscuridad. ...a lo largo de un risco que hay enfrente al sur del Prado. Esto fue escrito y mencionado en el Operation Animal Mutilation... ...de la página 14 del Journal Albu Alburquerque de 1976. La policía de Nuevo México se vio perpleja... ...ante la falta de huellas alrededor de los restos de reses mutiladas... ...que investigaba. Aquí examinan a una vaca encontrada muerta en 1978. Es decir, en Estados Unidos... Comenzaron estas mutilaciones de ganado. Vimos las mutilaciones de orejas a unos cerdos, después la mutilación del de recto y de los órganos sexuales de un toro. Y aquí estamos viendo algunas fotografías y la gente mencionaba, aquí hay unas fotografías, de, de cómo la policía estaba investigando pues estas reces que resultaron afectadas. ¿Qué es lo que sucede con estas reces? Se ha hablado mucho de que en el fenómeno OVNI existen historias sobre reces mutiladas. ¿Para qué los extraterrestres vendrían a mutilar vacas? Ya hemos hablado de por qué los extraterrestres no, no están en la Tierra, cuál es la dificultad que estos eh, pasan para poder llegar hasta la Tierra y que vengan a motilarle las orejas a un cerdo o los órganos sexuales a un toro, pues es demasiado, ¿no? ¿Para qué lo harían los extraterrestres? Extraen el recto. Hoy ¡Oh! esos, esos eh! son fetiches extraterrestres. Eso se me escuchó horrible, Sitlali. Citlali dice extraen el recto y es que ustedes no, no están para saberlo, sé que ustedes no son gente cochina, que no es gente depravada, que no es gente que, que, que tenga pensamientos impuros sexuales con vacas, ni cerdos, ni humanos y menos con rectos. Sé que ustedes en su vida les ha pasado eh, pensar algo sexual con cosas que tengan que ver con rectos. Pero si dice algo muy cierto. Eh, pues se los voy a explicar cómo es, porque ya no están chiquitos, ¿no? <risa> se los voy a explicar cómo son, cómo es la cosa. Aquí está el recto, ¿sale? Este es, este es el recto, así imaginemos que es el recto. Si alguien metiera un objeto muy grueso en el recto, y después lo saca, pero como está muy grueso, el recto lo, lo envuelve y lo aprieta, a la hora de sacar ese objeto que ustedes metan ahí, el recto se, se puede salir, es decir, es como una tripita, como una tripa, se expone el recto y queda colgando, o sea, es una asquerosidad que yo sé que no, Nunca lo habían pensado, nunca lo habían imaginado, que nunca lo, lo habían escuchado, pero bueno, sí se puede sacar el recto. Entonces, si se lo imaginó así, si se imaginó que al animal, al toro, le sacaron el recto, la tripita, y después se lo cortaron. O sea, Citlali tiene una imaginación bien grotesca allá en TikTok. Yo no me imaginé cómo podían rebanarle el recto al toro, pero Citlali sí se lo superimaginó. Eso no es, ese no es el recto, zapatero a tus zapatos. Eso no es el recto, dice Guillermo. <risa> Dije, imaginemos que este era el recto. Dije, imaginemos. Dice, pero debe ser con un láser o alguna tecnología que aquí no conocemos. ¿Qué piensas de las sectas ocultas? Y bueno, vamos por último a los helicópteros que les había estado hablando. Todo esto viene en la página número 100, que me dijeron que leyera. Esto dice Helicópteros Amenazadores. La noche del 8 de abril de 1979, dos funcionarios de la Reserva Apache estaban de patrulla, no lejos de Dulce, Nuevo México, cuando vieron una misteriosa aeronave que se acercaba a unos 15 metros del suelo con un poderoso foco dirigido hacia el ganado. Un tercer policía de la zona observó también la nave que dijo tenía estar relacionada con la serie de recientes mutilaciones de ganado en la comarca. La nave no llegó a ser identificada, pero una persona dijo que tenía entendido que el ejército había construido un helicóptero a reacción relativamente silencioso para utilizarlo en Vietnam y sugirió que se trataba de uno de ellos. Cinco años antes, del 15 de julio del 74, Robert Smith dijo vio un helicóptero blanco y un bimotor negro. El helicóptero abrió fuego sobre Smith mientras éste manejaba un tractor en su granja de Honeycrook, Iowa, no lejos de la frontera de Nebraska. Les digo que los helicópteros negros tienen mucha relación con las mutilaciones de ganado. En varias historias se hablan de esos helicópteros negros. Actualmente ya no, ¿eh? El fenómeno ovni ha evolucionado y las historias de la ufología y de los extraterrestres y naves extraterrestres, digámoslo así, han evolucionado, pero a, en aquellas épocas se mencionaba mucho sobre los helicópteros negros y el ganado mutilado. Dígame otra otra otro número del 1 al 300, número del 1 al 300, del 1 al 300, número del 1 al 300, espero no lo ponga Ox que ¿Qué Liz Martínez, qué qué voy a buscarte, qué pusiste. Y voy a ponerlo en pantalla. ¿Qué escribió? Suena doloroso, pero tengo todo lo que duele gusta. Ah, ya lo puse en pantalla. Liz Martínez dice: Suena doloroso, pero todo lo que duele gusta. ¿Estás segura? ¿Crees? ¿Crees que todo, te, ¿crees que todo lo que duela gusta? Eh, Dan Filo dice que el 58. Alejandro que el 8. José Aguirre que el 666. Vamos a, pero no hay 666, solamente hasta el 300. El 69, vamos a poner el 69 pues. Les digo que siempre piensan en esos números, no sé por qué. Vamos a la página 69. 69, 65, 69. Ok. Doble riesgo, esto es de coincidencias. Entramos al tema, al mundo de las coincidencias. Esto está interesante, me encantan las coincidencias. Y aquí habla sobre algunas coincidencias. Vamos a ver qué dice. Dice Citlali Valencia, pues dicen, ¿qué onda Citlali? ¿Qué onda, eh? Muy, eh? muy participativa en esos temas, Citlali. Amén el Destronador, Liz Martínez, los grandes mentes piensan igual, dice Kim, Vamos a poner ese mensajito de aquí. Bueno, vamos a leer este que dice doble riesgo. Es de casualidades, no, de coincidencias, coincidencias. Joseph Spicer de Leiden, Massachusetts, fue muerto por dos balas en el ataque al Arsenal Federal de Springfield el 25 de enero de 1787. Durante la rebelión de Sais, llevaba puesta en ese momento la misma casaca que había llevado su hermano Daniel cuando también fue víctima de dos proyectiles el 5 de marzo de 1784, las balas que mataron a Jacob Spicer entraron por los agujeros hechos por las balas que habían matado también a su hermano tres años antes. Esto fue escrito en el Official History of Guilford, Vermont de 1678 en la página 94. Como ven. Mataron a los dos hermanos con, la, con el mismo chaleco y las mismas balas entraron en el mismo lugar. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿las coincidencias serán eso? ¿Coincidencias? ¿Creemos que las coincidencias serán tan inofensivas? ¿Creemos, ¿Creemos que las coincidencias son extrañas, pero sin relevancia? O oh, las coincidencias deben de ser parte de la Matrix, parte de una realidad alterna, de, de algo que está escrito. O sea, las coincidencias son extremas. Hay coincidencias extremas que dicen, ¿cómo es posible? Eso ya no es normal. La coincidencia la hemos considerado así, tal cual, inofensivas, pero hay coincidencias tan grandes, tan fuertes, tan increíbles, que ya nos parecen incluso aterradores, ¿no? Vamos a leer otra que dice aquí. Monseñor de Fortwood y los budines de ciruela. Los budines de ciruela son una especialidad más inglesa que francesa, y el poeta francés Émile de Champs recordaba muy bien ese postre, cuando estuvo en un internado en Orleans hacia el 1800. Lo invitó a probar una rebanada a un tal M. Fortwood, que acababa de volver de Inglaterra. Diez años más tarde, en París, de Champs pasaba frente a un restaurante cuando vio dentro un budín de ciruela de suculento aspecto. Entró para pedir una rebanada, pero le dijeron que acababa de comprarlo a otro cliente. Monseñor de forwick interpeló la, de, a, la dependienta al cliente que se acercaba. ¿Sería tan amable de compartir su budín de ciruela con este caballero? ¿Quién en otro tiempo? diera a probar a The Champs su, quien en otro tiempo diera a probar a The Champs su budín, era ahora un hombre mayor de empolvada peluca y con uniforme de coronel y que se presentó más que gustoso al volver a compartir su budín con de Champs. Tras saludarse ambos recordaron aquel primer budín de ciruela. Pasaron muchos años y de Champs se encontró invitado a una cena en la que le dijeron que iba a, hacer, a servir budín de ciruela. Entonces Sé que estará allí M. de forward, dijo de Champs a su anfitriona. Y le contó la historia, y le contó la historia. Llegada la noche de la cena y como postre sirvieron un magnífico budín de ciruela a los 10 invitados. En ese momento se abrió la puerta y entró por ella M. forward, ya muy viejo y con un tanto despistado. Se había equivocado de dirección y había llegado a la cena por error. Esto fue escrito en el Camille Flameron de Lo Inexplicable en la página 94. La importancia del budín de ciruela de Navidad se ilustra en la escena de 1838 en la que una familia inglesa celebra la aparición de ese postre tradicional. Bueno, aquí una coincidencia que no está tan, tan increíble, ¿no? Pero a estas dos personas el budín de ciruela las unió en tres en tres tiempos diferentes de su vida es una coincidencia no tan extraordinaria pero imagínense ustedes esto si fuera en mexicano sería escrito como Juan Pérez eh, un día se chingó un taco de cabeza en ese entonces se encontraba también ahí eh, Rodolfo quien le inventó un titán de, de tamarindo los dos comieron muy a gustos los tacos de cabeza y el titán de tamarindo. Tiempo después, durante un juego de fútbol, mientras se encontraban comprando tacos de cabeza, eh, Rodolfo encontró nuevamente a Juan Pérez. Eh, así sería la... si hubiera sido en México, así hubiera sido la coincidencia. Y terminaría con, ya de viejos... Nuevamente se encontraron chingándose unos tacos en el centro de la ciudad. Eso sería si hubiera sido un mexicano, eh, la historia, para que me entiendan, ¿no? Pero como era francés, pues era un budín y el señor se llamaba The eh, Champs, de champs Aquí era Juan Pérez y los tacos de cabeza. Hello, dice Luciernaga. ¿Cómo estás, Luciernaga? ¿Qué haces a esta hora? ¿Qué que te, que te puedes conectar, Luciernaga. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti, porque veo que en TikTok siempre estás conectada a esta hora y te gusta la transmisión. ¿Qué haces? ¿Estás trabajando? ¿Estás comiendo? ¿Estás haciendo el quehacer? ¿Estás cuidando a los niños? Eh, ¿Qué haces? Cuéntame, ¿por qué estás escuchando la transmisión? Me siento en clase de historia, dice Daniel Martínez. Juan Pérez. ¿Cuál es el nombre, en Colombia, Andrea, ya que Andrea me está viendo en la transmisión de YouNow, ¿cuál es un nombre popular en Colombia? Así, aquí hubiéramos dicho Juan Pérez se chingó unos tacos de cabeza. En Francia diría, Anthony de Champs comió un budín de ciruela. ¿Cómo dirían en Colombia? ¿Cómo se llamaría un personaje de Colombia, una persona común y corriente, que se comiera algo, una arepa? ¿Y cómo sería su nombre en Colombia? Montse dice Pablo. No, no, Pablo, no creo. Andrea, yo creo que se fue al baño, ya no, ya no me está viendo. Así como que entró y aquí estoy, pero no, no me está viendo. Andrea ni me pela, yo creo que no está viéndome en la transmisión. Eh, en Guatemala, un nombre, un nombre común sería... Elbert, de apellido... Ay, cálmate, Bri Powers. Es, ese... Albur es más viejo que nada. En el gym, escuchando a Oxlack, dice saludo y bienestar con Manolo. ¿Estás en el gym escuchando la transmisión? Órale, no me lo hubiera imaginado. Fíjate, ahora que yo vaya al gym, voy a tratar de hacer eso, voy a, a tratar de escuchar alguna, alguna transmisión o algo mientras hago ejercicio. Liz Martínez, un abrazo. Juan Pablo, así se llama mi hijo, Stephanie. Pamfilo lo dice Luis Martínez, ahí ya tenemos a una conciencia. Bueno, nunca me contestó Andrea. Vamos con otro número, del 1 al 300, vamos a ver otras historias. Estas eran coincidencias. Bueno, les voy a leer una coincidencia más, esta es súper cortita, y dice: Un reloj decorado perteneciente al rey Luis XV de Francia, se detuvo en el preciso momento de su muerte a las 7.45 de la mañana del primero de septiembre de 1715 y no ha vuelto a funcionar. Esto está escrito en Replay's Believe It or Not, el libro gigante de Replay, de Aunque Usted No Lo Crea, el reloj de Luis XV, eh, que se quedó detenido cuando él murió a las 7.45 de la mañana. Dicen que el 153, 153, vamos a hacerle caso a Elena. 153, Elena. Pues bueno, vamos al 153 de Lenita. Y después vamos a ver lo, los demás que me pidieron allá. 153, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Oh! Está largo este. Pero este... se este trata sobre los hombres eh, mono, sobre los Bigfoot, sobre los Sasquatch. Aquí les voy a enseñar la fotografía, la imagen que, que ilustra el libro. Ahí está, miren, el Sasquatch. Bien, ahí está el Sasquatch. Una coincidencia en México sería que Juan Pérez murió el día que terminó su bioserie. Su bioserie. Ahí está el, la figura del Sasquatch. Y vamos a ver qué dice. La mejor página, dice Elena. The Theodore Roosevelt no era una persona crédula, pero lo impresionó una historia que contó en su libro The Wilder's Hunter, publicado en 1893. El incidente ocurrido muchos años antes le fue contado a Roosevelt, según decía. Por un viejo cazador montañés, canoso y curtido llamado Bauman, que había nacido en la frontera, se había pasado la vida en ella. Debía de creer lo que decía porque en algunos puntos de la historia no pudo reprimir un estremecimiento. Cuando ocurrió, Bauman era todavía joven y estaba cazando con trampas en compañía de un socio en las montañas que dividen los brazos del río Salomón del nacimiento del río Wisman. No habían tenido mucha suerte y decidieron subir a un desfiladero particularmente salvaje y solitario, por el que corría un pequeño arroyo donde decían que había muchos castores el paso tenía mala fama porque el año anterior un cazador solitario que se había aventurado en él fue muerto allí al parecer por un animal salvaje y sus restos medios devorados habían sido encontrados por protectores mineros apenas la noche anterior pero bauman y su compañero eran atrevidos y no les preocupó aquella historia Acamparon en un pequeño claro y marcharon corriente arriba a colocar sus trampas. Al anochecer regresaron. Les sorprendió ver que durante su corta ausencia alguien aparentemente un oso había visitado el campamento y había estado revolviendo sus cosas esparciendo el contenido de sus bultos y destruyendo sus cobertizos con todo descaro. Las huellas del animal eran muy claras pero al principio no se fijaron mucho en ellas. Más tarde las examinaron con mayor atención y vieron que el intruso caminaba erguido, pero las huellas no eran de un ser humano. A medianoche a Bauma lo despertó un ruido y se incorporó en sus mantas. Al hacerlo le llegó a la nariz un fuerte olor a animal salvaje y vio la silueta borrosa de un gran cuerpo en la oscuridad de la entrada del cobertizo. Agarró su rifle y disparó a la vaga y amenazadora sombra pero sin duda falló, porque inmediatamente oyó aplastar la maleza mientras aquello, fuera lo que fuera, se adentraba en la impenetrable oscuridad del bosque nocturno. Los dos hombres no durmieron mucho después de aquello, y al día siguiente no se prepararon mientras trabajaban. Al volver al campamento vieron que estaba otra vez desbaratado y todo su equipo de acampar y su ropa de cama revueltos. En la tierra blanda que había a lo largo del arroyo cercano se veían claramente huellas de dos patas, los tramperos pasaron la noche sentados junto al fuego, alterándose en la, alternándose en la guardia y escuchando preocupados el crujir de las ramas y el grito de algo que preferían y el grito de algo que profería un lamento interminable y discordante, un sonido extrañamente siniestro. Por la mañana decidieron recoger sus trampas y marcharse. Esa misma tarde también ahora trabajaron juntos hasta que solo quedaron por recoger tres trampas, el sol estaba alto, las trampas estaban solo unos tres kilómetros del campamento y acordaron que Baumann iría por ellas mientras su compañero volvía al cobertizo para empaquetar el equipo. En las trampas había tres castores y a Baumann le llegó algún tiempo prepararlos. Al iniciar la marcha hacia el campamento notó con desasosiego lo bajo que estaba ya el sol. Al fin llegó al borde del pequeño claro donde estaba el campamento y al acercarse gritó, pero no hubo respuesta. La fogata se había apagado, aunque todavía ascendían las columnillas de humo azul. Junto a ella estaban los bultos ya dispuestos. Al principio Bauma no pudo ver nada. Al no recibir respuesta a su llamada, se adelantó y volvió a gritar. Y cuando lo hacía, su mirada tropezó con el cuerpo de su amigo, extendido junto al tronco de un gran abeto. Al precipitarse hacia él, el trampero vio horrorizado que el cuerpo estaba todavía caliente, pero tenía el cuello roto y cuatro grandes marcas de colmillos en el cuello. Las huellas del animal desconocido, profundamente impresas en el suelo blando, explicaban lo ocurrido. El desafortunado hombre, al terminar de recoger, se había sentado sobre el tronco de abeto frente al fuego, dando la espalda a los espesos bosques a esperar a su compañero. Aquello no había devorado el cuerpo, pero al parecer había retosado y brincado a su alrededor con feroz regocijo, revolcándose a veces sobre él, antes de escapar una vez más a las insondables profundidades de los bosques. Bauman, totalmente desconcertado y pensando que la criatura con la que tenía que habérselas era medio hombre o medio diablo, lo abandonó todo menos su rifle. Salió a toda velocidad desfiladero de abajo y no paró hasta llegar a la pradera donde seguía pastando los caballos trabados. Montó y galopó en medio de la noche hasta estar seguro de hallarse fuera de su alcance. Aunque Roosevelt no tuvo experiencias personales de este tipo durante sus años en el oeste, no pareció desechar la historia por inverosímil. Theodore Roosevelt de Winners Hunter en la página 441 al 47. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está interesante la historia, ¿no? Roosevelt, no sé si está hablando de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, sí, es precisamente, eh, es un relato del presidente de los Estados Unidos, que pues relató lo que un cazador le había contado. Está interesante este tema, hay mucho, tengo, creo que tengo un libro, o hay por ahí un libro que se dedica sobre muchos relatos de estos de cazadores con precisamente algo que pudiera ser el Bigfoot o el, el, el pie grande Andrea ya regresó sí había ido al baño no se dio cuenta que aquí hablamos todos de ella hicimos todo un chisme alrededor de ella mientras ella había ido al baño ahora veo que ya regresó a la que mello estar solo en medio del bosque qué miedo estar en medio del bosque Qué lindo Xla, contando cuentos para dormir los locos Adams. Eh, le pone Ox, por eso borré, jaja. <risas> ¿Qué Liz Martínez, ¿qué onda? Hola Oxaja, hoy sí va a decir que sí te bañaste y que no pareces retrato. Te mandamos muchos saludos y abrazos. Aquinita, Aquino, ándale. Hoy sí, De hecho, hoy me acabo de bañar, fíjate. Hoy sí me bañé porque ayer me lastimó mucho que me dijeran que no me bañaba, que parecía retrato, que uso mi misma bufanda siempre, que vuelvo a sudor y no sé qué tantas cosas. Dice Spoof, genial, hola, ¿cómo están todas las comunidades paranormales? Hola, saludos desde Ecuador, amigo. Evelyn Roballo, segundo. Evelyn Roballo, saludos desde Ecuador, amigo. Pinche motze, ándales, jeje, mero, mero, jaja, Matías, FD. Te amo, Oxlack, dice Chacargo. Un abrazo, que se siente estar tan guapo. ¿Qué se siente estar tan guapo? Pues a veces como que arde un poquito. Como que cuando te ves a veces en el espejo, dices, ay, qué, qué, qué. qué si estar tan guapo y te empieza a como a arder un poquito la cara, me sucede a veces en las mañanas cuando me despierto y me veo al espejo, si sí digo, no, si sí estoy bien guapo, no, y con razón, o sea, sí entiendo a las mujeres, a veces reflexiono, a veces sí duele también un poquito, por eso no, no soy mucho de, de bañarme y de arreglarme porque... Pues Y por eso no salgo, porque es muy feo andar saliendo e ir enamorando a toda la gente por la calle, o sea, no no es como mi, mi punto. Por eso no salgo, porque no me gusta andar enamorando a la gente. Luego se quedan con esa sensación de, de que no se puede, ¿no? De frustración, de no poder estar conmigo y pues no yo no quiero eso para que se sientan mal las chicas. Por eso no salgo, es, es mejor quedarse en casa. Cuando uno es tan guapo, es mejor quedarse en casa y no bañarse. Bajarle una, unas rayitas a, a, a la guapura. No es cierto, no es cierto. Es broma, le duele la cabeza de ser tan guapo. Tan humilde, Ox, dice. Que veo que seas rompecorazones. Que veo qué feo qué que sean. Rompecorazones es Elena. Fíjense, yo conozco a Elena y ella sí es rompecorazones. Ella sí es mala, como la de la novela. Mala, mala, es una muchacha mala, rompe corazones. Duende Kitamura dice, oh, ya no te acuerdas de mí, ¿verdad? Soy Duende K. Claro que sí, Duende K, pero ¿nunca te hiciste una cuenta de mujer? ¿Siempre sigues escribiendo desde una cuenta de hombre o eres hombre? Y siempre me has dicho que eres mujer, Duende K. ¿Eh? Ya ves, para que veas que sí me acuerdo de ti, que siempre decías... No, es que soy mujer, pero hablo desde la cuenta de mi hermano y no sé qué. Ya pasaron como 10 años y sigues en la cuenta de tu hermano. No es cierto. Tú me mientes. Sí tengo, dice Duendeca. Puras calumnias aquí. Soy mujer, dice <risa> Duende Quitamora, soy mujer. Dice: para la otra, peínate, Ox, dice Citlali, no, Citlali, no. Yo no quiero andar enamorando a gente por ahí. Muy bien. Dígame un, un número del 1 al 300. Del 1 al 300. Estuvo buena la historia del Bigfoot, ¿no? Me gustó bastante una historia que escribió Roosevelt. Theodore Roosevelt. ¿Saben? Theodore Roosevelt es el de la Segunda Guerra Mundial. Ese, fíjense, para que lo ubiquen mejor. Ok, del 1 al, al 300. El 77 dice Gabriel, Gabriela página 77 vamos a página 77 Gabriela ya en TikTok dijo que la 77 perdóname sal, salen que me habías dicho 250, ahorita voy a ese, a ese número, vamos al 77 les digo que les gusta el 7, el 3, el 6 el 9 les, les gustan esos números esta historia está muy padre también tiene que ver con con las coincidencias Estamos en el mundo nuevamente de las coincidencias y esta es una de mis historias favoritas. Se llama El escarabajo dorado. Creo que sí era este. <risa> Creo que sí era esta la historia favorita. A ver, Carl Gustav Jung, o sea, Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología del siglo XX, contaba la siguiente, lo siguiente en su tratado, la sincronicidad, un principio conectivo a causal escrito en 1960. Qué interesante, o sea, es escrito la sincronicidad, que es un principio conectivo a causal, ha de estar súper interesante. A mí me gusta ese tipo de temas, de teorías, de hipótesis, cosas como las de Carl Jung, pues que obviamente es parte de, importante de los tratados de psicología. Y dice lo siguiente, una joven a la que yo trataba tuvo un momento crítico, un sueño en el que le regalaban un escarabajo dorado. Mientras me lo contaba, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De pronto, oí detrás de mí un ruido, como un suave golpeteo. Me volteé y vi que un insecto volador golpeaba por fuera del vidrio de la ventana. Abrí esta y atrapé al insecto en el aire cuando entraba. Era lo más parecido a un escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes un escarabeido llamado Cetonia aurata, que en contra de sus costumbres había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese preciso momento. Parece haber un fundamento arquetípico para lo que ocurrió. Era un caso extremadamente difícil y hasta el momento del sueño apenas habíamos hecho progresos. Debería explicar que la principal razón para ello era el ánimo de mi paciente, que se aferraba del todo a su idea de la realidad que tres médicos, yo era el tercero, no habíamos sido capaces de debilitarla. Era evidente que hacía falta algo totalmente irracional que no estaba en mi mano provocar. El sueño solo había conseguido perturbar levemente la actitud racionalista de mi paciente, pero cuando el escarabajo real entró volando por la ventana, el ser natural de la paciente logró romper la armadura de la posesión de su ánimo y al fin pudo ponerse en marcha el proceso transforma de transformación. Cualquier cambio de actitud esencial significa una renovación psíquica que suele ir acompañada de símbolos de renacimiento en los sueños y fantasías de los pacientes. El escarabajo es un ejemplo clásico de símbolo de renacimiento. Carl Jung, citado en el Interpretation of the Nature of the Psych, en la página 31 y 33. Las teorías de la sincronicidad y el inconsciente colectivo figuran entre las grandes ideas de Carl Jung, el gran psiquiatra que vivió en 1875 a 1961. Tenía 60 años cuando le hicieron este retrato. Pues bueno, para rápido, si hubiera sido en México, eh, pues se trataba de una mujer que había entrado a un consultorio del psicólogo, y le dijo: No manche, doctor, no manches, tengo sueños así bien, bien intensos, ¿no? Bien locos. Sueño que, sueño con un pipiol. Entonces el, el psicólogo diría, no, no, pues está muy extraño tu sueño. ¿Cómo que sueñas con un pipiol? Cuando de pronto por la ventana empezaría un aleteo a tocar y él se daría vuelta y lo, abriría la ventana y entraría un pipiol a la habitación justo cuando la paciente había estado diciendo que soñaba con pipioles. Una coincidencia muy loca, ¿no? Eso sería en... en, en más práctico, para que la historia la entiendan mejor. Mija, no tomes drogas, dice Alejo Ranulfo. Pero aquí era un, un escarabajo dorado. O sea, lo, lo difícil es que había un escarabajo dorado. Hay escarabajos dorados, hay de color verde, hay de color dorado. Hay uno que parece que es como una mariquita le llaman, o una catarina, que son dorados. Yo hice, se le llama el escarabajo tortuga, yo hice un video cuando hacía mis videos de insectos, que era dorado. Lo encontré precisamente en una, eh, en un... ¿Qué es un pipiol? Dice Elena V. <ríe> ¿Cómo les llaman? ¿A poco en Monterrey no les llaman pipioles, Elena V? Un pipiol es un... ¿Cómo les llaman a los pipioles, gente? ¿Cómo les llaman? ¿Qué es un pipiol? Guadalupe Peje? No manchen. Pues, ¿de qué lado son? Pues, en México se les llama pipiol. ¿Cómo...? ¿Cómo les llaman a los pipioles en sus... Los pipioles son los escarabajos que salen cuando llueve. ¿Saben? En épocas de lluvia salen los pipioles. ¿Cómo les llaman en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ciudades? O viven en pura ciudad. Ahora me van a decir que viven en puras ciudades y que en sus ciudades no salen los pipioles. ¿Cómo se llaman esos? Soy de México y no sé qué es un pipiol. No manchen, no saben qué es un pipiol. Chicharras dice Elena Ove, Taparaco dice Master Puppet, Taparaco, Pinacates dice, le híjole, no sé, si yo busco pipiol me va a en, en Google me va a salir un pipiol, o sea, Ox crecen las coincidencias extraordinarias, yo creo que le tengo miedo a las coincidencias porque nos hace ver que puede haber una realidad como la Matrix y puede haber fallos en la realidad. En Colombia los llaman cucarrones, los cucarrones, escarabajos peloteros, cochitos, pinacate, un mayate, Sandra Cruz, aquí en Baja California. Es un pupiol. Aquí en el norte no hay pipioles. Ah, dice Naga que allá en el norte no hay pipioles. Ha de ser los pipioles, entonces no me entendieron porque somos del mismo país. Es que en el centro de México... Seguramente pues también es como es como son otros climas, pues cuando llueve salen los pipioles o cucarrones dicen en Colombia. Dice toritos como insectos gordos con alitas, les llaman toritos, ¿de dónde eres Guadalupe? Me sorprende que tú no sepas qué es un pipiol, ¿de dónde eres? De de Jalisco, ¿de dónde eres Guadalupe? Eh, mayates, es que también les dicen mayates Pero, bueno, son de color rojito O como cafecitos, con alas Y salen cuando llueve Tijerillas, no manches, Elena <risa> Que tijerillas <risa> Pero no los hombres, de, ¿eh? yo digo mayates, mayates Es que también les llaman mayates a esos animalitos, sí Toritos, ¿de dónde eres, Guadalupe PG? Un beetle, ándale, brujita que se ve, un beetle, es un beetle, para que entienda mejor un beetle. Frijoles, dice Edgar Velasco, Pipiol suena a tole con el dedo, son chifles, chifles, en el norte son frijoles, ¿les llaman frijoles en el norte? No, manchen, ¿en serio? De Texas, ¿les llaman frijoles en el norte? No, a eso se les llama rondones. Se les llaman rondones, dice Johnny Bautista. Outlet, te vendo una gata, agata ah, que es similar al lago tiquicaca. ¿Cómo podría ser una gata? Ah, similar al lago tiquicaca. Son unos escarabajos, sí, escarabajos. En el Morelos les dicen may moyotes. Mayates, sí, son, fíjate, eh, sí reconozco que les dicen en algunos lados mayates o moyotes, sí. Pero son Beatles. <risa> en mi rancho, mayates son los raritos. También, también. También, o, o fíjense que en Estados Unidos a la gente de color les llaman mayates, los mayates. Los latinos les dicen mayates a los de raza negra en Estados Unidos. Así, pinche mayate, así dicen, así dicen. Es, es despectivo, es eh, racista, pero así les dicen mayates a los de raza negra. Osrider dice, ¿has leído el arte de la guerra? No, no, sí, sí lo he escuchado. Y si me recuerdas de qué trata, aunque no lo haya leído, sé de qué trata. Pero no, no lo he leído. Ok, entonces ya dejemos los mayates a un lado. Y vamos directo a otra página, otra página, dígame otra página, otra página. Biblis Juno, feliz año nuevo. ¿Cuándo vienes a San Miguel de Allende, Guanajuato? Biblis. ¿Qué onda Biblis? ¿Cómo estás? A San Miguel de Allende, pues podría ir, ¿eh? Fíjate que, que tiene como unos dos años y medio o tres que fui a San Miguel de Allende. Entonces, pues, estaría ahí, estaría ahí a San Miguel. La página número 8. La página número 8. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Vamos a la página número 8. Vamos a la página número 8. Vámonos hasta la número 8. Número 8. Ah, bueno, en la, la número 8 ese ese algo que no que no trae historia. Así que díganme otra página, otra página. A Citlali Citlali que está ahí, que dice el 33. Vamos con el 33 de Citlali Gracias a Edgar por... Ah, mira, Edgar dijo que el 53. Después vamos a ir con el 53 porque Edgar se rifó con 5 pesos para el superchat Gracias, mi hermano Edgar. ¿O son 5 dólares? ¿Son 5 dólares o 5 pesos, Edgar? De todas maneras, gracias, lo que sea. Es importantísimo... Gente en Facebook, denle clic a las estrellitas, por favor, ahí. Píquenle, píquenle a las estrellitas, gente de Facebook, por favor, apóyeme con eso. Vamos, ¿a qué dijimos? ¿A qué página? ¿Cuál era la página? Ya me perdí. 33 de Citlali, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Citlali 33 y después Serga 53. 33. Va a ser muy cerquita de donde estábamos, ¿eh? <coughs> Predicción fatal. Muy bien, yo creo que esta es interesante también. Predicción fatal, esto es de premoniciones, de predicciones. Vamos a leerlo. Dice, durante una entrevista grabada el 23 de agosto de 1980 para ser transmitida posteriormente, el dotado Alex Thanos hizo una predicción que se cumplió antes de terminar el año. La entrevista hecha. Ah, gracias Edgar. La entrevista hecha por Liz Spielberg, presentador del programa Inexplicable Fenómeno de la emisora NBC, tuvo lugar en la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de los Estados Unidos, situada en la calle 73 Oeste de la ciudad de Nueva York, frente a los apartamentos Dakota. Spiegel preguntó a Thanos, a Thanos ¿ajá? si podía predecir algo que fuese a ocurrir dentro de los próximos meses y tuviese interés para todos. Los, los muchos fanáticos del rock que lo escuchaban Thanos dijo lo siguiente desde entonces ya estaba Thanos dijo lo siguiente Thanos en esa entrevista eh para el fenómeno inexplicable un programa de la NBC en Nueva York la predicción que voy a hacer es que una famosa estrella del rock tendrá una muerte intempestiva y eso puede ocurrir a partir desde este momento digo intempestiva porque hay en esa muerte algo extraño pero afectará a muchas personas a causa de su fama. La entrevista grabada fue difundida el 5 de septiembre de 1980. El 8 de diciembre, John Lennon, el mundialmente famoso músico de rock, fue asesinado a las puertas del departamento Dakota, donde residía. Dando que Thanos no había nombrado a nadie en concreto, Spiegel había hecho una lista de seis posibilidades. La encabezaba John Lennon. Esto fue escrito en el American Society for Psychical Research New Leicester, en la página 72, en octubre de 1981. Es decir, ese Thanos, ese Thanos había predicho que una estrella del rock moriría y que iba a impactar a muchas personas en el mundo. Y el entrevistador hizo una, una lista y en la lista precisamente había puesto a la cabeza ¿a quién? a John Lennon, imagínense es como que el entrevistado que era Thanos dijo que alguien iba a morir un, una estrella famosa de hecho, yo el día de mañana que es 31 me voy a concentrar voy a hacer un, eh, un ejercicio de meditación para que ustedes me pregunten sobre el 2022 y yo les voy a responder vamos a hacer Oxladramus Oxladramus después de Ocho años va a regresar. A lo mejor no conocieron a Oxladramus, pero Oxladramus hizo muchas profecías eh, en los años anteriores. ¿eh? Para la gente que no recuerda Oxladramus o que nunca ha visto Oxladramus en vivo, pues bueno, mañana va a ser un día épico, porque mañana antes de que termine el año, Oxladramus estará aquí con ustedes y les responderá sus preguntas. Me voy a concentrar y les voy a decir qué va a pasar quién va a ser el campeón del mundo en el mundial eh, y, y muchas otras cosas que ustedes tengan interés sobre qué va a ocurrir en el 2022. Ustedes me van a hacer las preguntas y Oxladramus, que va a tomar mi, mi cuerpo, les va a estar respondiendo. Así que va a ser interesante mañana por la tarde. ¿eh? No se lo pierdan. Espero, espero que haya superchats estrellitas, regalos, likes, compartidas y que, y que participen mucho porque, me duele la cara como Ox, dice Liz Martínez porque Oxladramus va a venir a decir sus profecías para el 2022 me voy a concentrar así, machín, machín me voy a rifar como los grandes con las predicciones ustedes me preguntan, yo les respondo ¿qué va a pasar? ¿sale? bueno, entonces así fue como a John Lennon le, pro, le predijeron, pues que iba a morir, eso en 1980, y después en el 81, ¿se murió? ¿Cuándo se murió eh, John Lennon? ¿Cuándo se murió en el 81? Claro, te vas a rifar, Liz, si está tirando aflojado Con que aquí estaremos mañana Mi hija cumpleaños mañana, seis años Estefany Flores, le mandamos un abrazo a tu Hija que cumple seis añitos el día de mañana Gracias Citlali eh, dice, Yuhu. ¿Eres del Estado de México, Guadalupe? A ver, pipioles Se llaman pipioles, Guadalupe Por Dios, ¿de qué parte del Estado de México Eres que no sabes los pipioles? ¿Cuándo lo de las profecías me distraje? Mañana, Gabriela Mañana Oxladramos estará en vivo para responderle todas sus profecías. Me voy a concentrar y va a salir el Oxladramus que está oculto en mi ser, ¿ok? Saludos desde Washington, dice Lion. Yo se lo tiro a quien. Edgar dice la página 53 y nos mandó 5 dólares. Muy bien, gracias mi hermano Edgar. Vamos a la página 53 y por ese apoyo que nos está dando mi buen amigo 53 está largo el 53 pero es interesante digo en algún momento se los tendría que contar esta historia abarca una hoja y media o hasta más pero es interesante porque habla sobre la ufología en la antigüedad sobre las naves extraterrestres en la antigüedad pero en la India el Mahabharata en el Mahabharata se habla sobre naves extraterrestres. El Mahabharata es un libro de la India, un clásico de la India, en donde ahorita vamos a leer la historia y el por qué se cree que los indios, en aquellos tiempos, lo que vieron fueron naves extraterrestres. ¿Ok? Dentro de este libro, el Mahabharata. Vamos a leerlo. Dice, la epopeya nacional de la India, el Mahabharata un poema de gran longitud y complejidad, adquirió su forma actual en el siglo II. Desde nuestro punto de vista o continente, algunos de los primeros ejemplos conocidos de ciencia ficción o de lo contrario, registra conflictos entre seres cuyo armamento estaba tan adelantado como el que hoy se emplea. Por ejemplo, en uno de los episodios, los Brishnis, una tribu entre cuyos guerreros figuraba el héroe Krishna, son atacados por las fuerzas de un jefe llamado Salva leemos el, el, la parte del texto que dice el cruel Salva había venido montado sobre un carro Suba que puede ir a cualquier parte y desde él mató a muchos valientes jóvenes Brishni, y devastó permanentemente todos los parques de la ciudad el Sauba es, es a la vez la ciudad la nave insignia y el cuartel general de Salva en, el puede, en él puede volar a donde quiera en términos actuales, el Sauba puede describirse como la nave nodriza desde la que Salva hace incursiones contra el enemigo. Afortunadamente, los héroes Brishni no están peor equipados. y hay unos momentos en que tienen a Salva a su merced. El héroe Pajmuna está a punto de acabar con él con un arma especial, pero intervienen los dioses superiores. Ninguno de los, com de los que combaten está a salvo de esa flecha, dicen. Y de todos modos advierten a Prayma que ha sido ordenado que Salva le corresponde a Krishna. Krishna sale a los cielos en persecución de Salva, pero su suba estaba colgado del cielo a una legua de distancia. Y él me lanzaba sin pausas, cohetes, armas arrojadizas, lanzas, dardos, hachas de guerra, jabalinas de tres filos, lanzallamas. El cielo parecía contener un centenar de soles, un centenar de lunas y cien miradas de estrellas era imposible distinguir ni el día ni la noche ni los puntos del horizonte es decir estaban eh, batallando estaban haciendo una guerra en el cielo cómo es posible que en aquellos eh, aquellas épocas donde el hombre todavía no podía volar ya se hablaba de una guerra que se estaba dando en los cielos no obstante Krishna se vio en apuros Ah, dice, sin embargo, Krishna evita el contraataque de Salva con un equivalente de proyectiles antibalísticos. Yo los desviaba a medida que surgían amenazadores con mis rápidas flechas mientras surcaban relampagueantes el cielo e iba cortándolos en dos o tres pedazos con los míos. Había un gran estrépito en el cielo. Había un gran estrépito en el cielo. No obstante, Krishna se ve en apuros. Se rehace pero sauba mediante mágica técnica o de otro tipo se hace invisible. Krishna carga entonces un arma especial, una versión antigua de la bomba inteligente. Rápidamente puse una flecha que mataba buscando el sonido para exterminarlos. Todos los davanas, soldados del ejército de Salva, que habían sido sorprendidos gritando, ya sean muertos, víctimas de las flechas deslumbrantes como el sol que eran accionadas mediante sonido. O sea, imagínense, se estaban atacando con armas que mataban al sonido. Si alguien hacía un sonido, el arma la mataba. Me imagino, porque habla como una flecha que lo seguía. ¿Vieron esa película de los guardianes de la galaxia? Creo que el malo, o uno de los malos que está ahí, le sale como una flecha, ¿no? Como del casco, como de acá atrás. Una flecha que persigue a, a, y que va matando a las personas. Si es en esa película de los guardianes de la galaxia, ustedes que ven mucho ese tipo de cosas... Que, que va matando la flecha a las personas, a los, a los diferentes, si ¿Sí es ahí. Dígame si ¿sí es en esa película. Si ¿Sí es ahí, si ¿Sí? el pitufo gigante dice Prime 8000. Eh, si ¿sí es bueno, es bueno, es bueno o no es malo. Mía, oxy, tú dice conste, es bueno o es malo, no sé. Si ¿Sí es bueno, así, una flecha así, yo creo que la sacaron de este texto. Una flecha que va matando a los combatientes que van gritando, que van haciendo ruido. Pero el Sauva había escapado al ataque y al final Krishna lanza contra él su arma de fuego favorita. Un disco que tiene la forma del sol con halo, partida en dos por el impacto. La ciudad aérea cae, el propio Salva muere y con su muerte termina este episodio del Mahabharata. Es decir, le disparan una arma de fuego potente a esa gran nave que estaba en el cielo y la parten en dos y cae y salva, pues cae muerto, no muere. ¿Cómo estaban combatiendo con platillos voladores o con ciudades voladoras o con aeronaves en aquella época? Una de las cosas más intrigantes que hay en él es la sugerencia de que el uso de armas especialmente terrible, la extraordinaria flecha de Praiduma, de la que ninguno de los que combaten está a salvo. Está prohibido por los dioses. ¿Qué clase de arma podría ser? Otro episodio puede proporcionarnos la respuesta al describir los efectos de la terrible Agneya, arma del héroe Adwaita, cuando el arma, un proyectil cegador de fuego sin humo, fue puesta en acción. Densas flechas de fuego como una gran lluvia brotaron sobre la creación, envolviendo al enemigo. Rápidamente cayó una espesa oscuridad sobre los huestes pavadas. Todos los puntos del horizonte estaban envueltos en tinieblas. Empezaron a soplar fuertes vientos. Arriba surgían las nubes dejando caer polvo y grava. Los pájaros chillaban enloquecidos. Se diría que hasta los elementos estaban alterados. El sol parecía temblarse en los cielos. La tierra se estremecía abrazada por el terrible y violento calor de aquella arma. A ver, vamos a ver arma. Los elefantes quedaban envueltos en llamas y corrían frenéticos de acá para allá. En grandes extensiones, otros animales caían al suelo y morían. De todos los puntos del horizonte llovían sin tregua y copiosamente las flechas de fuego. Pero aún faltaba lo peor. Si los efectos del arma de Aguata semejante a los de una tormenta de fuego, los resultados de la que disparó Gurkha parecen describir nada menos que una explosión nuclear y el envenenamiento por lluvia radioactiva. Gurg a volaba en su rápido y poderoso bímana, lanzó contra las tres ciudades de los brisnis y los Adakas un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles se alzó en todo su esplendor, era el arma desconocida, el rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas la raza entera de los brisnis y los Adkanas. Los cadáveres estaban tan quemados que eran irreconocibles. Se les había caído el pelo y las uñas. La cerámica se rompía sin motivo. Los alimentos estaban envenenados para salvarse. Los guerreros se arrojaban a las corrientes de agua para lavarse y lavar su equipo. Si esta descripción es solo ciencia ficción... Su autor fue sin duda un profeta, el Mahabharata de Van Buiten, Ed, traducido en el volumen 2 del 82 al 67 de Norben Herbert, Secretos de, los races, página, Secretas de, Secretos de las Razas Perdidas de la página 137 a la 38 del Mahabharata. ¿Cómo ven? Pues bueno, esta historia habla sobre sobre armas atómicas, sobre armas que se dispararon en la antigua India cuando había conflictos bélicos, usando aeronaves y armas como las que ahora utilizamos nosotros. Y como dijo al final el escrito, si esta descripción es solo ciencia ficción, su autor fue sin duda un profeta. Es decir, ya eh, aquella persona había descrito pues cómo era una guerra como la que se vivió en, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con, con proyectiles, con aeronaves y con, con misiles. Interesante, ¿no? Ahora es una guerra biológica, por eso lo del COVID. ¡Cállate, Nevgaram. ¿No ves que nos van a cancelar por decir verdades aquí? No vuelvas a, a mezclar guerra, ni biológica, ni COVID, por favor, porque este, esta transmisión será... Denunciada será eh, borrada por andar diciendo esas cosas aquí, no se dicen verdades. Los rusos quieren traer a México misiles. Eh, Yudu de Guardianes de la Galaxia, ¿se llama Yudu de, Gu de Guardianes de la Galaxia? Gabriela, muy bien, Gabriela, muy bien por ti. Qué bueno que me dices cómo se llamaba. Aún oh, me acuerdo que me apareció en YouNow, fue cuando te conocí hace cinco años con tus historias. Jesús Alfaro. Un abrazo, mi hermano. El Kame Kame dice Guadalupe PG. Vivo en tecamac Ah, vive en tecamac Vives del otro lado del Estado de México. Viene viene en el Bagadit, en el Badabaque. Viene en el Badabagdita. Eso, Yondu. Bueno, pues ahí está, gente. Eh, es hora de que nos vayamos. Ya leímos algunas cosas. Conocimos sobre el Mahabharata sobre las profecías de armas biológicas, químicas, eh, misilísticas y demás, sobre los helicópteros negros, sobre el Bigfoot, sobre Roosevelt, sobre qué más leímos, sobre coincidencias, sobre escarabajos. Eh, hablando de escarabajos, ¿saben que en África hay un escarabajo que es muy valioso, va, vale como una joya? No sé cuántos miles de dólares valga ese escarabajo, pero es un escarabajo como de este tamaño, así grandote, grandote, una cosa gigante, blanca, el escarabajo blanco, vale tanto como una joya. Eh, vale miles, miles de dólares. Está pues como extinto, es un, es un insecto que no se encuentra y que, y que se busca. Casi pudiera ser un críptido, pero sí existen y sí se encuentran. Eh, yo alguna vez pude ver un documental sobre ese escarabajo blanco y lo encuentran. Y vale miles, miles de dólares y es uno grandote así blanco, impresionante ese escarabajo en África. Y lo pagan los, los coleccionistas. Lo puede pagar también un museo, porque los museos pues obviamente adquieren piezas únicas para para exponerlas, no, no es un escarabajo oleat, es un escarabajo blanco, no, me, no sé cómo le llaman en, en africano, pero es un escarabajo blanco, y es como una joya, tener un escarabajo de esos, es, es tener algo único en el mundo, y es carísimo, por ahí voy a investigarle más, porque pues les digo que antes que hacía mis, mis videos de insectos, pues conocí muchas cosas sobre eh, ese, ese tema, y pues me encantaba, ya no los hago, incluso ya hasta me dan miedo los insectos. Yo creo que por mi enfermedad de la ansiedad y todo eso, pero era padre cuando, cuando iba a buscar insectos. Pero uno de esos era increíble encontrar uno. Se encontraban en árboles muy altos y eran unas cosotas blancas, blancas. Pues muy bien, gente. Nos vemos eh, al ratito en la noche para otra transmisión más. En la noche pues hablamos... Sobre lo que la gente me manda al correo, al WhatsApp, sobre las historias de Awit. <risa> eh, dice, amor, el que dices es Sipusilus el Blanco. ¿Sí? ¿Ya lo buscaste? Se llama el Sipusilus el Blanco. ¿En serio? Eh, Oxlack, Fidros, Carlos Trejo. Un, un saludo grande. Me da miedo los insectos, jaja, pero me, qué interesante. Muy bien, gente. conoce los antrópodos del pasado? Los antrópodos. O sea, los hombres. Los hombres del pasado. Ola, ¿qué opinas sobre el gorila o el brujo que encontró Paco anoche? ¿Ahora encontraron un gorila o una bruja? No manchen. ¿Un gorila? ¿Encontraron un gorila ahí en Puebla? ¿Un gorila ahí en, la, en los maíces? ¿En las milpas andan encontrando gorilas ahora? No manches. No! Bueno, pero pues encontraron huevos de duendes, pues ni modo que encuentren, no, que no encuentren gorilas, ¿verdad? <risa> Un gorila. <risa> no manchen, esos exploradores paranormales. No, no, ¿qué, qué, qué atrevida es la ignorancia, ¿no? Qué atrevida es la ignorancia. Un gorila guango en la milpa. <risa> Un gorila guango en la milpa. Bueno, gente, pues entonces nos vemos a ratito. Mándenme el video del Gorila guango, pues. Mándenmelo y lo vemos en la nochecita. A ver qué onda con eso. Dijeron que es Sasquatch, la familia Sasquachitos. ¿Qué onda? Gracias a toda la gente que me apoyó esta, esta tarde con sus likes, con sus compartidas, con las estrellitas en Facebook. Denle clic a las estrellitas, gente. Échenme la mano con las estrellitas, por favor. Eh, ya se va a acabar haciendo ejercicio los voy a comer, espero que ustedes comen también rico, les agradezco que me hayan acompañado, en esta tarde, de leer los libros, aprendimos algunas historias, y, y, y les agradezco mucho que me acompañen, mañana, en serio me voy a concentrar, para hacer profecías, ¿eh? va a venir Oxladramos, para que les diga, qué va a pasar, eh, en el año 2022, Luciérnaga, gracias. Un abracito a todos y cada uno de ustedes en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Los quiero mucho. Nos vemos a ratito para ver el gorila que encontraron en las milpas. El gorila wango. Hasta ratito. Ayer me bloqueó Omar de la Toledo porque le dije que no más faltaba que digas que es Sasquatch. ¿En serio, Ricardo Miranda? Qué mala onda, ¿no? Pues es que si no aguantan el que les digan sus verdades. Qué mala onda. Pero bueno, nos vemos a ratito, gente. Gracias. Gracias, Matías. Gracias, Katy. Gracias, Chapán. Gracias, Mía. Un abrazo.